Bien, vamos a iniciar con la instrucción para manejar el, el la panel de, de TikTok Live Studio. Tenemos el panel de secuencias, donde tenemos eh, la opción para administrar las fuentes que tenemos en el, en el panel. Vamos a ir a, a, a siguiente, en el botón siguiente, para ver las siguientes opciones. Tenemos las herramientas de Live. Acá puedo ver entre las marcas. Eh, el objetivo del like, cuál es mi mitad de obsequiento, y también para identificar los momentos destacados de mayor retención de público en el video que estoy emitiendo. Entonces estas son las herramientas, vamos a siguiente, en este reconocimiento, luego tengo la opción de activar la superposición de juegos, esto para que salga como una ventana emergente, yo pueda tener en el fondo el videojuego y mi video emitiendo eh, en forma emergente. Okay. Eh, esto se hace mucho para los videojuegos. vamos a la opción siguiente eh, eh, y ahora vamos a identificar en la parte inferior vemos el panel de control donde podemos identificar los elementos de controles de, de micrófono y de parlantes eh, adicionalmente también tenemos ajustes en cuanto al brillo y, y las grabaciones y la posibilidad de tener una vista previa para dispositivos móviles y empezar la emisión de, de, de TikTok en vivo vamos a la, nuevamente al siguiente para ver la siguiente instrucción acá podemos añadir las fuentes, diversas fuentes que podemos implementar eh, en la secuencia por, por ejemplo eh, cuando damos, hacemos un clic en, en añadir fuente podemos optar entre grabaciones de pantalla, capturas de juego, capturas de ventana, transmisión eh, para un android, transmisión en android, transmisión en ios, cámaras, eh, eh, capturas de tarjeta, eh, imágenes, texto, video, objetivo, tablas de clasificación, alertas, ventanas de chat, enlace y cuenta hacia atrás, esto para hacer una cuenta regresiva hacia atrás eh, para el inicio de nuestras emisiones. Es muy útil como un reloj que va hacia atrás eh, en este caso. Vamos a ver la siguiente opción. Estas son, eh, tengo también las opciones para mover el orden de las capas de las fuentes, para cambiar el orden eh, de la ubicación de las capas y, y darle una mejor configuración a nuestra emisión. Eh, luego podemos identificar también eh, la, las áreas de ajuste de las fuentes podemos a, ampliar o reducir o, o cambiar la ubicación el tamaño de las fuentes y eh, finalmente vería, vamos a ver el, el siguiente eh, podemos añadir también información de, de, de la emisión del live haciendo un clic en, en este icono del de lápiz ¿no? esas son las opciones que tenemos aquí y eh, bueno, con esto hemos concluido la visualización del, de este tutorial instructivo de, de, de, de TikTok Live Studio. Listo, hemos concluido entonces este. esta introducción.